No le hagan golpear, por favor. ¿Qué tal amigos de Derecho Inmobiliario? El día de hoy quiero responder una pregunta que muchas veces surge cuando un juez de la República ordena el lanzamiento de una persona de una casa y esta persona tiene condición especial como, por ejemplo, es un anciano, es un niño menor de edad que habita también en el inmueble o hay un enfermo en el inmueble. De eso vamos a hablar el día de hoy en Derecho Inmobiliario. Este video se origina en una noticia que en días anteriores ocurrió en Palermo, un municipio del departamento del Buila, en Colombia, en donde se pudieron ver las imágenes en que la policía saca a una anciana de su casa. Veamos las imágenes y esperemos que el canal Caracol no nos vaya a demandar por prestarlas simplemente para una referencia jurídica. Por favor. Y mañana, por favor. así se aferraba a su casa Ana Lucélida Nagles entre lágrimas fue desalojada de su vivienda ubicada en el centro poblado Espina Pérez la orden de desalojo fue dada por el juzgado de Palermo mira lo que están haciendo la abuelita de 84 años se quedó sin casa por una deuda de 35 millones de pesos de uno de sus hijastros. Los vecinos se mostraron indignados con el hecho. El juzgado determinó el desalojo de esta persona, de este lugar de residencia. Esto teniendo en cuenta que eh, a partir de una deuda asumida por uno de los hijos de esta señora, eh, la cual no pagó y donde ese Incluyó para que su señora madre hipotecara este, esta residencia. La mujer no soportó el dolor que le causó el hecho y tuvo que recibir atención médica. Procedimiento policivo de acompañamiento a este juzgado en presencia del Ministerio Público, con el señor personero municipal, quien dio garantía de los derechos ciudadanos de esta persona. La señora Lucélida Nagles pasó la noche en la parroquia de su comunidad. En principio no puede ver estas imágenes y resulta indignante esta situación pero lo que realmente está ocurriendo es que hay una oposición irregular por parte de la señora la abuelita porque ella dice que no sale de su inmueble pero resulta que es una orden judicial la que la policía está acatando y sí es indignante y uno la, las personas del barrio se unen y cuestionan el procedimiento de la policía pero es que realmente no hay otra forma de hacerlo pero para llegar a ese punto de ese lanzamiento no eso eso no fue inmediato eso ocurrió un proceso previo un proceso en el que a la señora se le garantizaron sus derechos en este caso el hijo de la señora el hijastro un bellaco pues se gastó una plata y no respondió por la deuda. La señora era codeudora del hijo. El hijo pues no respondió. A la señora la tuvieron que haber llamado al proceso para que pues presentara sus excepciones o que incluso pudiera pagar la obligación antes de avanzar en el proceso y se dictara sentencia. Sin embargo, en los lanzamientos, sea por este caso que es una deuda de un inmueble que estaba hipotecado, o sea un proceso de lanzamiento porque el inquilino dejó de pagar la renta el hecho de ser anciano no significa que haya un beneficio o una causal para impedir que ese lanzamiento se realice. Igual cuando hay un menor, igual cuando hay un enfermo. Lo que ocurre es que a nosotros se nos quedó la idea en la cabeza de una película de por allá de los años 90 en Colombia que se llama La estrategia del caracol, que pues el abogado de una manera mañosa pues utilizaba que en el inmueble existiera un enfermo para que el juez pues no prosiguiera con la diligencia de lanzamiento. Sin embargo, en estos momentos cuando uno va a una diligencia de lanzamiento, el juez ordena no solamente avisarle con mucho tiempo de anticipación, enviar avisos diciéndole señores el plazo para la desocupación del inmueble está al fecha, sino que también ordena que el día del lanzamiento al inmueble acuda el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para, por si hay menores de edad o incluso también, inclusive si hay adultos mayores para que se hagan cargo. Eh, la Personería Municipal para garantizar los derechos de los ciudadanos. El Centro de Zoonosis, que es como para verificar si hay mascotas en el inmueble porque desafortunadamente, y yo lo he visto en un lanzamiento, los, las personas que están en el inmueble no reconocen a los animalitos o sus mascotas y los dejan en la calle también llevan al tránsito por seis vehículos mal estacionados, la policía también va para garantizar ciertos derechos y cualquier otro tipo de entidad que verifique que allí no se está cometiendo algo por fuera de la ley. Entonces sí, es indignante en principio y los medios de comunicación hacen ver esto de una forma amarillista, como si aquí se le estuviera atropellando los derechos a la anciana, no, a la anciana, se le llamó a un proceso, se le adelantó un trámite en el que ella participó. Lo que nos mueve los corazones o lo que nos mueve el corazón cuando vemos una noticia de estas es la creencia que aquí hay algo injusto y realmente un proceso no se tramita de la noche a la mañana. Un proceso es largo y llegar a un lanzamiento pudo haber pasado, te aseguro, más de un año en el que una persona pudo haberse defendido y no lo hizo entonces invito a las personas a que no seamos tan emocionales, que dejemos a un lado las pasiones. Cuando nos llegue una situación de un juzgado, nos concentremos en hacernos parte del proceso y defendernos. Porque muchas veces de decimos, no, yo no voy a ese proceso porque yo me están cobrando lo que no es. Pues si te están cobrando lo que no es, precisamente tenés que ir a ese proceso porque si tú no vas, prácticamente estás diciendo que lo que están cobrándote es cierto. No seamos descuidados, no seamos arrogantes, seamos un poquito más humildes porque también se trata un poco de humildad y acudamos al juez para que dentro del proceso el juez nos escuche. Entonces, para concluir, señor inquilino, anciano, enfermo o que tiene niños menores, no por tener estas condiciones se va a impedir un lanzamiento. No juguemos o no creamos que por ello nosotros vamos a ganar tiempo. No, el juez, el inspector de policía que se encargue de la diligencia va a avisarle con mucha anticipación la fecha en que tiene que desocupar y si no lo hace, el día fijado llegan todas estas entidades para garantizarte sus derechos pero el inmueble lo recuperan. El llamado es a que siempre se cumplan con las obligaciones. Si uno no tiene la posibilidad de cumplir con obligaciones como por ejemplo un arrendamiento lo mejor es uno ser reflexivo y pasarse a otro inmueble que sea mucho más barato y así también evita perjudicar al propietario del inmueble, que de pronto también es un anciano que, que tiene su sustento de ese inmueble. Si este video ha permitido que tengas un poquito más de claridad en estas situaciones, te agradecería mucho que me regalaras un like. Te agradezco también que compartas este video para que otras personas conozcan cuáles son los derechos que tienen cuando están en un inmueble que del cual te van a lanzar. Adicionalmente, suscríbanse en este canal y activen la campana de notificaciones para que le avisemos cuando estemos publicando un nuevo video y para cuando estemos en directo. Recuerden que todos los miércoles hay un espacio gratuito al final de la tarde en donde puedes hacer todas las preguntas. Si tú eres inquilino, propietario, inmobiliaria, corredor, administrador de arrendamientos, puedes asistir o participar de este espacio. También para las inmobiliarias que quieran especializarse en los temas de su giro normal de su negocio, los invito a que vin se vinculen al Patreon de Derecho Inmobiliario, que es una herramienta que permite compartir a través de otros espacios especializados información más exclusiva. Entonces los invito también para que vayan allí. Eso es todo por el momento. Gracias por haber visto este video hasta el final y nos vemos en el próximo video en Derecho Inmobiliario. Chao.